Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con caravana de comercio Y vos me preguntarás, Nando, ¿qué cazzo es eso? ¿Qué carajo es caravana de comercio? Bueno chicos, vamos a estar leyendo un poquito, vamos a ver el video que eh, nos dejó la gente de Uber Gaming. No es un video largo, es bastante cortito, pero vamos a leerlo Antes que nada, quiero decirles feliz día a los enamorados, para aquellos que estén enamorados, les mando un beso gigante Y para los que no, bueno, me parece muy bien también Nada, bueno, vamos, entonces a meternos de lleno con lo que tiene que ver con comandantes que nos dice acá. El evento especial Caravana de Comercio llega el 15, bien, 16 eh, 10 de febrero y termina el 21, bien, durante 5 días tendrás la oportunidad de adquirir muchos paquetes con vehículos premium y especiales, incluidos por créditos, así que si tenés... 100 millones de créditos, 80 millones 150 millones de créditos Bueno, acá tenés la posibilidad de Gastarlos si es que querés eh, Geniales estilos 2D y 3D Equipamiento mejorado y otros artículos Entre los objetos de la caravana de comercio Se incluirán vehículos de alquiler Bien eh, Para que puedan probar nuevos tanques Podrán conseguir El Kirovets One eh, Un nuevo tanque pesado soviético Premium de nivel 8 Otro tanque más, seguimos sumando Tanques premium de nivel 8 otra vez Yo la verdad no es de malo, pero es que voy a hacer un llamado a la solida solidaridad Pará, sacame para la música un segundo Paren de meter tanques, por favor boludo O sea, tenemos, estamos infestados de tanques premium de tier 8 Y siguen metiendo más De hoy empiecen a infestarnos de tanques tier 9, no sé Algo distinto, porque es siempre lo mismo Bueno, perdón, hice un paréntesis, vamos a seguir con el video eh, premium de nivel 8 con un cañón poderoso y buenas dinámicas El paquete solo estará disponible En el cliente del juego por créditos Oro y bonos Muchos de ellos con descuentos que podrán mejorar La caravana de comercio se abre Paso al juego, no dejen pasar esta oportunidad Para adquirir eh, con dinero Del juego algunos objetos que llevan Tiempo buscando <coughs> Bueno eh, Vamos a ver el resumen que nos da la gente a ver de, de Warman en su video A ver, a ver qué nos dicen de los verdes prados de Malinovka de las ardientes arenas del Jaluf mm. y de las pintorescas cascadas de Río de las Perlas la caravana de comercio se abre camino a gran velocidad hacia World of Tanks durante uh -huh. este evento, habrá ofertas especiales disponibles en el cliente del juego. Podrán visitar la sección de los artículos mediante la imagen o la pestaña de la tienda. Todos encontrarán algo útil allí. Habrá muchos artículos valiosos e interesantes disponibles a cambio de créditos, oro y bonos. Vehículos únicos y raros. Como el Kirovets 1 y su estilo mármol negro. Estilos 2D y 3D populares. Equipamiento mejorado. Días de cuenta premium de World of Tanks. Vehículos de alquiler. Y mucho más. Todas las ofertas se eligen al azar. Si la oferta no les interesa, pueden pasarla por alto. Quizá la próxima si les guste. Pueden cambiar tres ofertas por día de forma gratuita. Los siguientes cambios costarán 75,000 créditos. Se aplica un descuento acumulativo a la mayoría de las ofertas. El tamaño depende de a cuántos jugadores les gusta el artículo en particular. Voten por el artículo para mostrar que les gusta. Mientras más jugadores lo hagan, mayor será el descuento. Por día, los jugadores podrán votar por cinco ofertas distintas. No podrán votar dos veces por el mismo artículo, pero sí podrán guardarlo en sus favoritos para no perderlo de vista mientras se acumula el descuento. Si buscan un buen precio, tengan en cuenta que varios artículos son limitados. Sigan de cerca la barra especial para no perderse las ofertas que más les gusten. Al final del evento, cuando la caravana esté por salir a la ruta... Tendrán tiempo para comprar las ofertas guardadas E incluso para votar por un descuento Pero no pierdan tiempo A los mejores artículos no les gusta esperar ¡Felices compras, comandantes! Bueno, eh, básicamente ahí escucharon lo que, era, lo que tiene que ver con eso en particular Y lo que sí, vamos a estar viendo ahora Lo que tiene que ver con contenido de la caravana Of commerce bien, o Caravane of Comercio ¿sí? eh, A ver Vamos a leer un poquito los conceptos básicos Caravana de Comercio, ya lo vimos <coughs> Caravana de Comercio, resumen general, ok Bueno, lo que dijimos, que comienza El 15 barra 16 Bien, ok eh, Perfecto, eso está claro eh, Sé ¿sí que estas imágenes que son O oh, no sé una vez en la sección Verán un paquete Ah, te muestra dónde es la sección Bueno Ah, acá arriba la estrellita, ok, ok, bien Una vez en la sección Verán un paquete disponible a cambio de créditos Oro o bonos, ¿Qué habrá dentro Siempre es una sorpresa, ah, es una sorpresa Ah, ok, ok, ok, okay. No sabe, es como una caja de navidad Interesante Yo pensé que vos elegías el que vos querías No, no, no Un paquete, o sea, es, un, es como los paquetes de navidad Es un paquete disponible a cambio de créditos, oro o bonos ¿Qué habrá dentro? Siempre es una sorpresa, o sea No sabés Porque los paquetes se generan al, eh, random, aleatoriamente Podrían incluir, a ver, podrían Vehículos especiales y premium Para comprar, también con créditos Si tienen suerte, quizás obtengan un paquete Con el One o 1 Kirobet 1, a verlo ¿Es este? Mm. Es, un... es el chasis del 703 doble cañón parece, boludo. O. El de los chicos pesados también. Es... Es... es el de siempre. Sí la torreta en vez de ser toda redondeada le cambia un poquito, pero si sí es lo mismo de siempre. Dejen de meter tanques que son todos iguales, boludo. Es lo mismo, es lo mismo. Y nada, tiene la típica cola de, de, de los rusos, angulada, con el tronco al lateral. O sea, si co copy paste, ¿no? Esto, fue un, esto es Control-C, Control-B, no me jodas, boludo. Control-C, Control-B, bro. Mmm, bueno, eh... Bueno, me, me desconcentro, boludo. Con estas cosas, me. Vehículos especiales disponen para comprar, también con créditos. Si tienen suerte, quizás obtengan un paquete con el KiloBatch One. Me muero por tenerlo. Salvo que esté bueno o bueno, pero si no es que es lo mismo siempre. Un nuevo tanque nuevo, boludo. Va a poner un tanque pesado soviético premium de nivel 8, creo que queda mejor. Y el nuevo estilo 2D, mármol negro. Su diseño, características, Su diseño, basta, basta, basta, dando Su diseño, características y juegos se asemejan a los del legendario is 3 pero si sí es igual, bro, Es lo mismo, es lo mismo. No, qué premium, boludo. El KB, vamos a poner el KB1. Tiene un poderoso, aunque no muy preciso cañón. Debe pegar 390, ya te digo que no, no tengo idea del tanque, pero... Te pega 390, mira, te digo las características. Llega a hacer esto, te juro, me, me, me tiene que llamar de Wargaming para hacerme staff. Ya que me paguen un sueldo, porque. Tiene, mira, me, me la juego. <coughs> Capaz que nada que ver. Eh, pega 390. Pega 390. Eh, dispersión de 040 y hacia pelado pelado, 044. Que se va a bajar unos 038 o 042. 042 o 044, me la juego ahí. Cierre retícula de 3.3 Algo así Debe ser seguro boludo. Bueno <coughs> eh, Tiene un poderoso Aunque no muy preciso cañón Buenas dinámicas O puede pegar capaz que puede, Porque dice poderoso Capaz que pegue 440 Ojo Puede ser eh, Buenas dinámicas Y ángulos decentes En las placas de blindaje. La mejor táctica Para jugar a bordo De este vehículo Es obligar al enemigo A luchar de cerca Sí, porque Si después te las clavan Todo abajo Y te entra todo Igual También podrían obtener Lo siguiente 130pm El T22 Medium De Tier 10, ojo, ojo, ojo el piojo. La 130 PM es el TD, el Scorpion ruso, por decirlo así. El IC3A es el que me gusta ese. ¿eh? Ese sí lo quiero. Y el t 2 Medium. no sé. Pero el IC3A no lo tengo. Y no tengo guita para comprarlo no tengo dinero. O sea, me vendría bastante, bastante bien. Vehículos especiales y premium con alquiler de 7 días. <coughs> bueno, todavía no me parece mal, porque hay gente que no... Hay gente, no, no hay que pensar con la billetera llena, con el freezer, con la el freezer lleno de comida. Hay gente realmente que no tiene para tener tanques y le pueden venir bien, incluso para jugar a las random, um, por 7 días. El tema es cuánto van a valer. Ese <coughs> es el tema. Um, estilo 2D y 3D populares. No sé qué se refería con populares. O sea, los que están en la tienda Premium. En la tienda. O sea, cuando vas al juego que querés camuflar tu tanque. Que valen oro, digamos. Equipamiento mejorado. Eso me interesa porque no todo el mundo puede acceder a los equipamientos mejorados. 180 y 360 días de cuenta premium de World of Tanks. De World of Tanks. Y otros artículos del juego. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solo recibirán paquetes con vehículos y estilos que aún no tengan en la cuenta. Ok. Claro, si no, sino, es verdad. Eso sí es verdad. Te, te lo... Cuando vos querés comprarlo, te dicen, no, tú ya tienes este vehículo en tu cuenta, tío. Listo, no lo puedes comprar. <coughs> ¿Hay algún paquete que no les gusta? Bueno, usen el botón mezclar. Esto acá se viene la parte interesante y que me gusta esto. Esto sí está bueno. Si no te gusta el paquete que te tocó, puedes usar el botón de mezclar. Ahora vas a ver, hasta un par de veces. Dice, para cambiarlo por otros con objetos diferentes. Pueden mezclar cualquier paquete tres veces al día de forma gratuita. Paso. <coughs> Compraste el paquete. No sé, lo que valga. No tengo idea cuánto puede valer. Porque no dice los precios acá, ¿no? no. Ah, sí, acá. Hay... Ah, acá, mira. No sé si esto es <coughs> real. Ahora vamos a ver lo del tema del corazón, del me gusta y todo esto. Eh... Si vos, por ejemplo... Mira, 5.250 este paquete. <coughs> Te trae el 52 Liz, ¿no? Con la tripu y el espacio de garaje. Un mediano de tirocho. Un estilo 3D, o 2D, no sé qué es esto, que vale 5400 de oro. Paso, bro. La verdad que paso. Pero bueno, no importa. Eh, lo que pasa es esto. Vos vas, te toca, eh, no sé, 360 días de cuenta premium por mil de oro. En mi caso, yo creo que tengo como, no sé, como 550 días, más o menos 600 días. Con lo cual, a mí eso no me sirve. Ahora, yo qué voy a hacer. Voy a mezclar. Primera vez segunda vez mezclar, tercera vez mezclar no me gustó, me sigue tocando cosas que no me interesan bueno, puedes seguir mezclando hasta 5 veces por día, creo me parece eh... Ah, no dice bueno, no importa, después de la tercera vez cada intento te va a costar 75.000 créditos las ofertas me... Nota, dice, las ofertas mezcladas también se generan aleatoriamente así que es posible que, otorgan, que obtengan vehículo, eh, artículos que ya salieron, o sea Puedes pagar 75.000 para seguir mezclando y puede que no te toque nada de lo que te siga gustando. O sea, totalmente random, hasta las bolas. <ríe> Yo, mi consejo personal es que hasta las tres que son gratuitas, le den de última. Si no te gustó nada de lo que te tocó, tírate una. Pero si no, no tienes más porque vas a terminar perdiendo mucho. ¿Les gustó un paquete y quisieran adquirirlo en otro momento? ¿O les gustaría saber los objetos geniales que vendrán luego sin dejar pasar la oferta actual? Guarden los paquetes en la lista de guardar para después. La pestaña de esta sección pueden almacenar hasta 6 objetos al mismo tiempo. Cuando alcancen ese límite, tendrán que reemplazar los objetos viejos de la lista para añadir nuevos. Las ofertas de la lista guardar para después estarán disponibles hasta el 23 de febrero. O sea, eh, un par de días, hoy que es 14 bueno, está bien, nueve días. <coughs> Pasen el mouse sobre el descuento actual de un objeto para ver si pueden aumentarlo. Siempre verán los objetos con descuento. Bueno, esto no importa. Estado del objeto disponible. Esto es importante. Pueden añadir los objetos por los que votaron a la lista a guardar para después y esperar que tengan el descuento máximo para aprovecharlo. Sin embargo, aunque no es mala idea esperar por el, oprejo, por sea, por el mejor precio, tampoco olviden que algunos objetos son limitados junto a cada paquete. Podrán ver una barra especial dividida en tres partes Que muestra el estado de los objetos disponibles Si la barra está llena, significa que hay muchos objetos disponibles Está llena de objetos, ¿bien? ¿Dónde está la barra? No la veo ¿Dónde está esa barra? Acá Bueno Bueno, acá te dice que está llena Es porque, o sea, quedan muchos objetos todavía Está bueno, eso, eso va a servir mucho, ¿sabes qué? Para cuando haya subasta y todo eso Aunque no creo que la muestren porque si no, no tiene tanto sentido si hay dos de los tres segmentos llenos es porque el objeto está muy solicitado. Cuando solamente hay un segmento está lleno, o sea, cuando uno solo, significa que ya quedan pocos. Consíganlos antes de que se acaben. <coughs> eh, bueno, después acá te dice velo del corazón, acá arriba dice descuento actual. Muestra el descuento actual que generan los jugadores y una barra de progreso para ver los votos. O sea, mientras más like le des, más va a estar bajando lo que es el eh, precio del paquete yo no sé si estos precios eran reales pero si son así mira por ejemplo dice el vehículo 5250 de oro más la tripula lo que vimos recién 21600 los 360 de, de premium un paquete de estilo 900 créditos otro vehículo 6975 de oro eh, otro estilo 3d 5400 de oro eh, esto que es morado no veo no. me parece que es el, la barra de carga eh, la morada sí por bonos 4845 <coughs> bueno está bien eh, así que ya saben chicos Entonces Son tres veces gratis Y eh, se ah, Recuerden se pueden votar hasta cinco paquetes por día, ¿ok? <ríe> Muchos paquetes de la caravana de comercio ya vendrán con descuentos Voten por ellos para conseguir descuentos de hasta un 25% máximo Pueden votar por cada paquete una vez durante O sea, voten directamente Boludo, suben y voten Porque se vienen O sea, cada vez que ustedes dejan un like, un corazón acá arriba baja el precio del vehículo, de, o sea, el paquete mejor dicho, está, está bueno eso así que bueno, nada amigos, hasta acá el video de hoy ya saben lo que es la caravana de comercio es una forma eh, diferente, distinta de poder obtener diferentes tipos de elementos, ya sean tanques eh, camuflajes, estilos 2D, 3D eh, barras o equipamientos morados y demás, así que bueno depende de los gustos de cada uno, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de este nuevo... Tipo de, de, de mercado negro No tan ilegal como antes Parece bastante más legal Pero vamos a ver qué pasa con esto Déjenme en los comentarios qué les parece Y si les gusta o no les gusta Y cómo piensan que va a venir este, este nuevo evento Muchas gracias, cuídense y nos vemos en el próximo video Chau chau